Se me está haciendo difícil la clase de matemáticas. Creo que necesitaría ayuda para reforzar las clases. Buenas tardes. Quiero pedir informes. Me gustaría tener asesorías para mi curso de mate básica. Hola. Claro que sí. ¿Cómo te llamas? Soy Miguel Isidro y estudio en UPC. Hola, Miguel. Te saluda Damián Villamonte y estoy a punto de egresar de UPC. ¡Oh, qué bueno! Entonces, con más confianza te puedo pedir que me ayudes con este curso. Claro que sí. Te voy a enviar la información de precios y servicios. ¡Wow! Nunca creí que llegaría a entender esta fórmula. ¡Qué bueno que hayas entendido la primera clase, Miguel! Si te interesa, también contamos con servicios en línea y controles desarrollados de ciclos anteriores. ¿En serio? Sería muy bueno... Porque tengo un examen online con mi profe Luis Valdor. Él es súper exigente. Claro, si quieres te puedo ayudar a la hora de tu examen, por si te pones nervioso o quieres corroborar tus respuestas. Buenísimo. Te llamo luego entonces para hacer lo que me comentas. Este examen de mate me pone bastante nervioso. Recuerda, utilizar en forma inapropiada o alterar el nombre o símbolos de la universidad en cualquier medio, es una falta grave. El encargar u ofrecer el desarrollo de exámenes es una falta muy grave.